Bueno, muchas gracias a todos los que están viendo esto. Recién estamos comenzando aquí, estamos con Salvador. Para comenzar una temporada más de nuestros estudios bíblicos, yo voy a estar compartiendo la transmisión, porque gracias a, a Dios podemos estar eh, transmitiendo directamente desde, eh, desde aquí, desde la iglesia, y vamos a estar comenzando con este estudio de Efesios. Eh, si me permiten un segundito y no meto la pata, acá eh, voy a estar yendo a lo que me está poniendo aquí Facebook Live ¿sí? y voy a estar compartiendo este videíto para todos los eh, compañeros y compañeras que están viendo directamente la, la transmisión desde Facebook Live eh, prometo que ya la semana que viene seguramente esto va a estar un poquito más eh, corregido, pero ya les estoy compartiendo aquí a los eh, del grupo eh, de crecimiento de Efesios les estoy compartiendo el link para que se puedan estar eh, conectando, así que ahí ya les escribo que este es el link para poder conectarse y ya están eh, sumándose algunas personas eh, a través de Facebook Live. Bueno, bienvenidos, gracias a todos los que nos están viendo en vivo y a aquellos que seguramente nos van a estar viendo eh, más tarde en, la, en, en el mismo Facebook o cuando suba esta transmisión a YouTube. La idea es esta, acá lo tengo a, este, eh, a, a, a, a los que están sumándose eh, y creería yo, ahí está Ver Ojeda, está Alejandra Vélez. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Eh, lo tengo a Salvador aquí en forma presencial y aprovecho a explicarle a Salvador y de hecho le explico a todos cómo va a estar funcionando esta transmisión o cómo va a estar funcionando con... Eh, con esta, perdón que estoy moviendo la camarita. Upa, se me fue la camarita. Okay, se, me parece que hice un poquito de lío. Pero ya lo vamos a tratar de, de recuperar. ¿sí? Iniciamos la cámara. Un segundito. Se me apagó la cámara. Ah, claro. No me está tomando la, la cámara virtual. Bueno, un segundito. Ya, ahí estoy. Me van a ver por acá un segundito así y ya... Eh, luego voy a cam eh, cambiar la cámara un poquito más amplia. Bien, eh, la idea es, Salvador, y de hecho aprovecho que te tengo a vos y le cuento a todos, la idea es que nosotros podamos trabajar con un soporte eh, de PDF para lo que van a ser las sesiones eh, y con un soporte de video audiovisual, audio-video, para que podamos también estar trabajando... Eh, con una eh, con un, un material que pertenece, todo esto está perteneciendo a eh, una, una plataforma que si Dios quiere, pronto lo vamos a tener habilitada para todas las personas por ahora, eh, por un temita eh, estrictamente técnico, no la tenemos habilitada para todos y la mejor manera de trabajar con ella o de trabajar sin estar habilitados es de esta manera, eh, que suba los videos para compartir de eh, los estudios bíblicos y que luego nosotros los podamos desglosar en nuestras clases que vamos a tener aquí. La, la plataforma eh, es muy buena, es eh, la verdad que demasiado eh, bien armado, si ustedes, aquellos que pudieron... Ahí están. ahí ya me están eh, viendo con la, la mejor camarita. Si ustedes pudieron ver lo que nos propone eh, la plataforma... Eh, la verdad que es, todo es de primera, todo tiene una muy buena eh, una muy buena terminación eh, y bueno, yo soy malísimo para pronunciar en inglés, creo que la mejor pronunciación sería eh, right now, así se llama. Right ¿Cómo? Right now. Bueno, ahí tengo acá el profe que me está corrigiendo y que evidentemente... Eh, lo debe estar haciendo mucho mejor que yo pero bueno yo perdón por mi mi, mi mal inglés creería que eh, habilité el audio y a ver si habilito la cámara ahí está bueno eh, buenas noches Rodi Buenas noches eh, Isabel, buenas noches Silvina, María Laura, gracias a ti, Isaura, qué bueno que podés estar allí, Isaura. Me dice que mi navegador perdió conexión con la cámara, yo no, no, no estoy entendiendo qué está pasando. Disculpen las de esta primera de esta primera emisión, me dice que presione control E, a ver... A ver qué pasa con la camarita, si no voy a tener que recurrir a la cámara de mi, de mi eh, computadora, que no es muy buena. Pero bueno, esta camarita parece que está teniendo algún tipo de dificultad. Disculpen esto. Ahí, miro un segundito más lo de la cámara y si no, ya le doy paso a la PC cámara y listo. ¿Sí? Ahí está funcionando, me parece A ver, cámara Adelante Pase, pase, pase ¿Cómo le va? Detalle, ¿no? Sí, es aquí con el al lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien Tengo un problemita ¿Cómo les va? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo al lado. Sí, al lado También se está dando otra clase Pero no tiene que ver con Efesios ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Vos sabés que Aquí... Sí. Me dice que no sale por la computadora, no me están viendo. Y yo estoy acá intentando que la cámara me funcione. ¿Cómo? Sí, sí. La verdad es que tendría que estar funcionando en este momento, eh, pero no me está funcionando como corresponde. Y acá... ...creo que ahí estoy un poco más... ¿Al lado del mismo, no? ¿Cómo? ¿Al lado No, al lado está Proforme. Control-E, a ver... No me... Esta, esta plataforma no me está... perdón, no me está permitiendo... Hola Norma, ¿cómo andás? Claro, se escucha, pero a mí no se me ve. No sé por qué. Bueno, voy a sacar la camarita esta. A ver. No me está dejando iniciar la cámara. Ahí está. No me deja iniciar la cámara. ¿Sí? Es un problemita. Sí. Claro, acá estoy con un problemita con la cámara que no que no me está dejando entrar. No sé por qué, no me deja no me deja compartir. Buenas noches Norma. Eh, quisiera ver qué es lo que está pasando, pero bueno, se ve que esto no está funcionando como debería estar funcionando. A ver. Sí, no. Hay una, un problemita de conectividad, puede ser. Bueno, si ustedes me están escuchando, eh, yo voy a tratar de no cortar la transmisión, porque si corto la transmisión, este, estamos complicados. Voy a ver si puedo eh, salir de aquí o si puedo conectar a otra con otro celular, sí. A ver. Yo voy a intentar hacerlo para que la transmisión no se me pierda. La idea es no perder la transmisión. Y me dice... Claro, si sí, me dicen que escuchan, pero no ven. No, y no me ven. Bueno, eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a invitarme. Me voy a invitar, me voy a mandar... Por... ¿Cómo es el problema de... De... De... De... Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? El problema es que la, la base de... Yo estoy trabajando con una con una eh, plataforma o una... Sí. Que, que, que tiene... Hola, ¿cómo andás? Hola. Eh, ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá están llegando más personas. Y... Se llama Stream Gear. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ya lo voy a solucionar. ¿Sí? Me dicen que se escucha perfecto, pero no estoy saliendo como debería. Entonces, yo me voy a meter aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué te Bienvenida. Bueno, yo me voy a meter aquí eh, para que ustedes entiendan lo que yo estoy haciendo ahora, es, eh, para los que están llegando aquí y se están sumando a, a Efesios, lo que yo estoy haciendo es transmitir directamente por Facebook Live en el, eh, en el espacio de eh, Celebremos la Recuperación. ¿Quién me permite a mí transmitir por Facebook Live? Y de paso le aviso también a, a, este, eh, a Salvador y a todos que... Eh, Facebook Live me graba o me deja la grabación, me la deja alojada por un cierto tiempo, creo que por un año me deja alojada la grabación. Yo descargo de Facebook y la subo a YouTube, al canal de crecimiento, que tenemos un canal de crecimiento en la iglesia, y a partir de ahí esa grabación ya queda. Todos los que quieran después compartirla, verla, eh, rever la clase, eh, tomar apuntes, lo pueden hacer directamente ya desde el sitio eh, Crecimiento Biblia Consolidación de, eh, de YouTube. Y entonces ahí van teniendo todos los estudios. Todos los estudios van quedando y me van quedando grabados en la nube, en este caso de YouTube, y por eso para mí es importante mantener la, eh, abierta la comunicación. Entonces yo acá ya me estoy sumando eh, y voy a, voy a desactivar el audio de, de la eh, del celular y me va a estar tomando la camarita del celular lo que pasa es que no me está eh, no me está tomando la camarita esta no sé por qué algo no está funcionando bien y, y bueno yo entro aquí al estudio y ahora los que no me estaban viendo me van a estar viendo ¿sí? esa es la y se me armó el problema con el sonido pero bueno ya acá lo voy a tener y lo voy a bajar al sonido, así no tengo problemas con eso. Sí, se me armó el problemita y acá yo ya lo agrego a la transmisión y ustedes me están escuchando allí y me están viendo ahora, sí. Bien. Eh, Más o menos se, se entendió lo que estoy hablando, sí. Bueno. ¿Qué les parece si oramos y ahí les explico todo lo que va a estar funcionando ahora? sí? ¿Eh? ¿Oramos? Y le decimos Señor gracias por esta noche, gracias por todo lo que nos estás dando, gracias por la bendición de estar juntos, gracias porque vos sos un Dios de poder que hasta acá nos ayudaste. Y hoy queremos comenzar con Efesios, este libro tan importante, esta carta tan importante que nos comunica verdades espirituales que, gracias eh, al apóstol Pablo, hoy la podemos tener presentes en nuestras congregaciones, presentes para nuestras vidas, presentes para lo que nosotros consideramos nuestra vida cristiana, Señor. Gracias, gracias porque hasta acá nos ayudaste. Gracias por todos los que están poniendo un esfuerzo eh, fuerte para poder estar haciendo este curso, aquellos que están dejando cosas de lado, pero dicen yo quiero aprender más de la palabra. Gracias por aquellos que se están esforzando y Señor vos vas a estar recompensando cada actitud, cada siembra que estamos haciendo en tu reino. Gracias Jesús. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que esta este tiempo sea un tiempo de bendición. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, eh, la idea es esta. La idea es que nosotros podamos trabajar justamente con eh, el material y si pudieron ver ese, ese material, eh, nosotros estamos trabajando con, eh, como te había dicho, Right Now Media, Sí, es una plataforma que tiene no solamente el estudio de Efesios, sino que tiene diferentes estudios. Es muy hermosa. La verdad que a mí me impacta. Pero eh, necesitamos tener eh, el soporte de algunos videos. ¿Alguno vio el video que mandé? No, no vieron el video. ¿Sí? ¿Vos pudiste verlo? El, último. el video que mandé. Yo mandé un video y La mandé una este eh, un, ...un soporte en PDF... ...¿lo pudiste ver? No no lo pudiste ver... ...bueno, ninguno de los que está acá presente... ...los pudo ¿Sí? ver... ...¿vos lo viste? Sí, ah, perfecto... Sí, sí. Eh, ...los que están allí conectándose en eh, allí... ...me dice Julita Ochea que, eh, que lo vio... Eh, ...alguien más lo vio... ...Alejandra me dice que sí... ...que lo vio... ...¿sí? María Laura también lo vio... ...bien... ...porque lo que nos hace ese soporte es mostrarnos en 11 minutos, 12, 15 minutos, no van a ser más de esos minutos, eh, nos va a mostrar el centro de lo que en el PDF vamos a ir trabajando. Si ustedes ven, esto es casi como que lo podemos hacer en forma autodidacta, pero la idea es que lo podamos hacer en, en, en compañía o una sesión por semana, si es que nos dan los tiempos. La primera sesión... Si ustedes tienen por ahí el, el PDF, todos ¿tienen el material o, o no están sabiendo de qué estoy hablando? Exactamente. ¿Sí? Si ustedes ven esa sesión, habla que dice Efesios 1, del 1 al 14. ¿Sí? Entonces, la mejor manera, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a leer Efesios 1, del 1 al 14, y a partir de ahí vamos a comenzar a desglosar lo que tenemos en el, en el PDF y un poquito de lo que sería la introducción a Efesios, ¿sí? Eh, ¿Qué versiones tienen ustedes aquí, los que están acá en forma presencial? Reina Valera. Reina Valera. Reina Valera. Vos, el eh, libro del Pueblo de Dios. Yo tengo también porque no la Biblia. Perfecto. ¿Vos tenés algo en el celular? Reina Valera. Yo tengo Reina Valera tengo también ¿Dios habla hoy? ¿La tenés ahí en, a mano? Ah, en el celo. Bueno, entonces yo voy a buscar la versión Reina Valera, que es la que está predominando acá con los que estamos este, presentes. La Reina Valera, y seguramente que vos la tenés en tu casa. Y si no, si no tenés la Reina Valera, no hay problema, eh, trabajá con la versión que vos tengas. Pero vamos a leer los primeros 14 versículos que están enmarcados en ese PDF que yo les mandé. ¿sí? Vamos a esos 14 versículos. Dice Efesios 1:1, Pablo.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 Tremendo lo que dice aquí en estos primeros 14 versículos. Algo de lo que dicen estos versículos se refirió nuestro eh, orador principal en el video que yo les mandé y que si ustedes miran, ese, esa, eh, esa introducción está muy buena. Ahora, yo quiero aportar algunos datos para que nosotros eh, podamos eh, entender un poquito mejor esta carta. Ustedes ven que en Efesios 1.1, según lo que tenemos ahí en la Reina Valera, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús y ahí tenemos una frase que dice que están en Éfeso ¿Sí? tu versión, la versión del de, eh, libro del pueblo de Dios qué dice en el 1.1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que creen en Cristo Jesús se omite lo de en Éfeso ahí está, bueno, miren Acá tenemos una versión que omite lo de Éfeso. Si vamos a la Biblia textual, ¿conocen la Biblia textual? ¿No conocen la Biblia textual? No. Bueno, la Biblia textual es una Biblia que se hizo con los manuscritos más antiguos eh, que, que se han encontrado y que tiene este, eh, una veracidad un poco más eh, profunda que otras versiones. ¿Por qué hablo de esto? Eh, y aquí no quiero ofender la fe de nadie, simplemente dar un dato eh, cierto, un dato eh, certero. Ustedes saben que eh, la, la Biblia, nuestra Biblia, llega a nosotros a través de diferentes manuscritos. ¿sí? Los manuscritos más antiguos que se eh, han encontrado son manuscritos del siglo eh, III y del siglo este, IV, son los más antiguos. En algunos manuscritos aparece la palabra Éfeso, en otros manuscritos no aparece la palabra Éfeso. Entonces, eh, se optó por buscar la mayor antigüedad. Este es un problema que tienen los altos eruditos de poder poner la palabra Éfeso o no. ¿sí? ¿Por qué? Porque para algunos, obviamente, para todos nosotros, todo lo que tenga que ver con la Biblia tiene que ser tomado muy en serio... Y algunos este, eh, han optado por, como la versión de, que nos acaba de leer Salvador, la versión del de, libro del Pueblo de Dios, eh, optado por omitir la palabra en Éfeso. ¿sí? Han optado porque han buscado en los manuscritos más antiguos y no estaba en los manuscritos de esta carta la palabra Éfeso. Y eso a nosotros nos puede llegar a ser un poco de ruido, decimos, ¿cómo? La, la carta se llama a los Efesios, ¿no? La carta nosotros la conocemos, además el estudio, se llama a los Efesios. ¿Cómo congeniamos esto? Bueno, hay una explicación válida para todo esto y la explicación obviamente eh, nos va a, a dar un poquito más de certeza. El apóstol Pablo escribió diferentes cartas, cartas que fueron eh, leídas, cartas que fueron este, eh, difundidas, y las cartas que fue escribiendo, entre las cartas que escribió, hay eh, unas cartas que son las cartas de el momento cuando él estaba encarcelado en Roma. ¿sí? Él estuvo encarcelado en Roma, si ustedes leen hechos, nosotros hicimos un estudio de hechos hace poco, el año pasado, y vimos cómo eh, él termina en la cárcel de Roma. Pero cuando eh, está encarcelado en Roma, él escribe diferentes cartas. Escribe esta y escribe eh, la carta a los colosenses. Si ustedes leen en Colosenses, hay un versículo que este, Pablo dice eh, y compartan la carta que les envía a ustedes y, eh, con los hermanos de la Odisea para que ellos les puedan compartir las cartas que les envía a ellos. ¿sí? Entonces, ahí viene un problemita, porque nosotros en nuestro canon bíblico tenemos la carta a los colosenses, tenemos la carta a los filipenses, pero no tenemos la carta a los de la Odisea. Esa carta es como que... Para algunos se ha perdido. ¿Qué, ¿A qué conclusión llegaron los eruditos? Llegaron a que la carta para los de la odisea es esta carta, es la carta de los Efesios. Pero no porque fuera enviada directamente a la odisea, sino porque Pablo tenía un corazón pastoral y Pablo había fundado muchas iglesias. Y él escribió esta carta y a los primeros que les llegó fue a los Efesios, esta carta, que sería una carta para una región. Es como si fuera una carta, para darnos una, una idea a nosotros aquí, una carta a Sudamérica, ¿sí? a toda esa región. Y qué le dijo Pablo a Tíquico, que va a ser el que va a estar trayendo esta carta, la que iba a llevar, que la entregue a Éfeso, pero que también la puede hacer como una carta circular, que vaya pasando de iglesia en iglesia. Porque él tenía ganas de dar este mensaje. Por eso... No vamos a encontrar en esta carta saludos personales. Pablo no va a saludar a personas en esta carta. Ustedes los van a ver, si no, leanla. Eh, todo tiene seis capítulos, es muy fácil de leer. No van a ver saludos personales aquí. Eh, en otras cartas sí, él saluda a, este, a Priscila, a Aquila, saluda a, a diferentes hermanos, se eh, recuerda, pero en esta carta no. Y por eso, para algunos, para algunos, esta carta tendría que llamarse a la Odisea. Para otros, no. Y yo me quedo con esta segunda opinión. Yo me quedo con la opinión para los que dicen, es cierto que los manuscritos originales o más cercanos a, a, al primer siglo, él la escribió esta carta aproximadamente, si estaba encarcelado en Roma, en el 62 después de Cristo. Él escribe esta carta allí. Eh, es cierto que puede ser que esta carta no haya tenido la referencia directa a Éfeso, pero fue enviada a Éfeso. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Es una carta circular para muchas iglesias, pero fue enviada primero a Éfeso. Y entonces los escribas le pusieron el nombre en Éfeso. Para mí, me parece, creo yo, que lo que pudo haber pasado, y lo que seguramente ha pasado, es que este, algunos han querido colocar esta referencia para que se sepa que primero se leyó o que se envió a Éfeso. Cosa que no invalida absolutamente nada de lo que dice la carta, pero que para nosotros es importante que lo sepamos aquellos que nos gusta profundizar un poquito más en la historia bíblica. ¿Sí? ¿Les parece correcto el dato? ¿Sí? A mí me, Por lo menos a mí me llama la atención y me da la, eh, la pauta de que eh, Pablo tenía un corazón pastoral enorme y él quería ir abarcando diferentes situaciones. Fíjense el saludo que él da en el versículo 2, subsanando esto de, de Éfeso, ¿sí? eh, o, o como lo quieran llamar, este, como ya les digo, hay versiones que directamente omiten en Éfeso y van al grano. ¿sí? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿Sí? Pablo comienza saludando, con un saludo que era muy conocido para él, por eso nosotros eh, sabemos que no cabe en dudas de que la que escribió directamente Pablo a esta carta, no hay otro autor, se identifica a él, y su saludo es el saludo que hacía siempre en las cartas, siempre saludaba con gracia y paz. Vamos a ver que después en una carta no lo hace, y hay una razón por qué no lo hace, pero en Éfeso, o a la carta, de Efesios, que nosotros la estamos estudiando ahora. Es una, una carta muy interesante porque eh, da este saludo general y es un saludo que la Iglesia Primitiva eh, lo adoptó y se saludaban así, se saludaban con gracia y paz. Pensá un poquito en esto, pensá un poquito en esto. ¿Qué no daría hoy un hermano que está en Ucrania o que está en Rusia por no tener un poco de paz? ¿Qué no daría. ¿Sí? Ustedes saben que los pastores eh, que están allí en, en Ucrania no se han movido de las iglesias porque han considerado, por más que podían, algunos superaban los 60 años y podían irse a otro lado, han considerado que la misión de Dios para ellos es estar en este momento en su país, orando por el país y tratando de ayudar a todos los que puedan. Entonces las iglesias en Ucrania están abiertas y en los lugares este, donde no hay bombardeos, no hay problema, pero en los lugares donde hay bombardeo, ellos siguen con las iglesias abiertas, y ellos dicen, Dios va a hacer milagros aún en medio de la guerra. ¿Pero qué no darían por paz? Si le preguntamos a una persona que está con diferentes frentes de conflictos, ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Qué te va a decir? Paz, ¿no? Tranquilidad, esa certeza de que todo está en control, de hecho, cuando te vienen noticias inesperadas, ¿han tenido noticias inesperadas en estos días? Sí. Cuando te vienen noticias inesperadas, cosas que vos decís, parecía que estaba todo ordenadito, ¿eh? a, a, a, algunos lo, lo, lo graficamos como si fuera un mueble, nuestra vida, y ordenamos, ¿no? Y ponemos esto, acá, esto, esto, aquello, aquello, aquello, y lo ordenamos y decimos, yo quiero tener todo ordenadito. Y cuando no está todo ordenadito, ¿qué hacemos? Cuando se comienzan a desordenar las cosas, cuando las cosas no funcionan bien, cuando lo que planificaste no se te dio, porque te pudo pasar o no, o no te pasa. o no, A mí me pasa, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa. Planifico cosas y no se me dan. ¿Sí? Por ejemplo, yo hoy planifiqué llegar acá a 6 de la tarde para que no me pase lo que me está pasando. ¿Eh? Porque estos inconvenientes técnicos siempre pueden pasar. Pero no pude llegar a las 6 de la tarde porque tuve otro inconveniente, que era mayor. ¿Y qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es pedirle al Señor que me dé paz, porque les digo que a mí me falta la paz en, en estas situaciones cuando las cosas se me van desencadenando como no prefiero. ¿no? Y de eso se trata el saludo. Ahora, no es solamente paz lo que te desea Pablo, o lo que le deseaba a Pablo a aquellos que iban a leer la carta, de hecho te lo está deseando a vos porque vos la estás leyendo, me la está deseando a mí, sino que también está el componente de la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Cómo la podríamos definir a la gracia de Dios? Si es que tiene algún tipo de definición. ¿no? ¿Qué sería la gracia de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Puede ser, puede ser el favor. el favor, ahí me está gustando, ahí, ahí estamos llegando. Es un, regalo que es un regalo no merecido, ¿sí? Pero no es un solo regalo. regalo. Son... Regalo. ¿Eh? Yo lo grafico de esta manera, ¿sí? Imagínate que vos le querés hacer un regalo hoy a Bill Gates. ¿Qué le regalás a Bill Gates? es un, uno de los hombres con más dinero en el mundo ¿qué se le regala a un multimillonario? ¿qué le regalarías? ¿un perfume? ¿no es cierto? ¿qué le regalaría ¿un viaje a Cancún? ¿te parece que lo vas a sorprender? ¿qué le regalarías a una persona que tiene todo? bueno ¿sí? vos te... Tiene que ser algo original, algo hecho por vos, algo que él lo aprecie, ¿no? Ahora, imagínate al revés, ¿qué te puede regalar Bill Gates a vos? Dice, ay, ah, gracias por el regalo, yo también te quiero hacer un regalo, ¿qué te puede regalar? Y ahí se te comienzan a... ¿viste que los ojos se te iluminan? Y vos decís, wow, me hago amigo de este muchacho... Y se me acaban unos cuantos problemitas, ¿no? Por lo menos lo tengo solucionado, ¿no? Tenemos a alguien que es mucho más poderoso que Bill Gates, que es nuestro Señor. Y cuando yo le doy a Dios, ¿qué le puedo regalar a Dios yo? Físicamente nada, pero sí le puedo dar a Dios mi servicio, mi amor, mi devoción, y cuando Él me regala, ¿cómo me regala Él? Él me regala de acuerdo a sus a sus pertenencias, a sus posesiones. ¿Qué posee Dios? Todo. Entonces, cuando Dios te da, Dios te da todo. ¿Sí? Yo, le, yo le regalo en pesos y Él me devuelve en dólares. ¿no? Porque Él tiene otro, otro poder adquisitivo. Yo le regalo cositas sencillas y Él me, me da todo. Por eso, cuando Él derrama su gracia sobre mí, es una gracia que yo no, no logro dimensionar porque hay cosas que ni siquiera las conozco. Digo, Señor, ¿qué es esto? Viste, como eh, estoy diciendo, Señor, es demasiado lo que me estás dando. Es tremendo lo que me estás dando. Y esta es la gracia y la paz que Dios me está dando a mí, y te está dando a vos, en el momento en que yo comienzo a creer en Él, Dios comienza a darme su gracia. Y así comienza la carta, ¿no? Pablo se presenta y Pablo dice, bueno, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y yo les quiero este, eh, enviar esto. Y Pablo comienza con esa bendición a mi vida, a tu vida, y me está diciendo esto. Imagínate todo lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo, en la gracia y en la paz. Yo digo, Señor, si yo tuviera todo el día paz, bueno, sería una cosa maravillosa. Y a veces la pierdo la paz no porque eh, Dios me abandona, sino porque yo soy el que dejo de mirarlo a Él. O dejo de confiar en Él, o dejo de, de tener en cuenta lo que Dios me quiere dar. Por eso recuerdo esto y digo, Señor, yo necesito... Tu gracia y tu paz constantemente. Y ahí, en el versículo 3, se comienza a meter en un tema que ahí sí lo tenemos eh, eh, justamente aquí explicado. ¿sí? Si ustedes lo ven en el PDF que yo les mandé, comienza con una pregunta. Dice, ¿puede pensar en algo que aunque usted no entienda cómo funciona, es una parte regular de su vida? ¿Sí? Por ejemplo yo podría pensar en la computadora, ¿no? que en este momento no me está funcionando. ¿Sí? O sea, no es que no me está funcionando la computadora, no me está funcionando la, la, eh, la camarita de la computadora, entonces tuve que hacer todo un lío y, y bueno. Pero la idea no es esa, sino que, que yo piense en algo que... O por ejemplo, la, la misma luz. ¿Vos sabés cómo funciona la luz? Pero es para todos nosotros. Y nosotros pulsamos el, el, este, el interruptor... Y se enciende la luz. Ahora, eso que se encendió, eh, ¿es algo que, que, que sabés cómo funciona? ¿Y cómo funcionan las cosas en el espíritu? ¿Las sabés cómo funcionan? ¿No? Y esto es a, a lo que me lleva, después miren el videíto, los que no lo vieron, mírenlo, porque me lleva a pensar en eso. no Me lleva a pensar en que constantemente estoy disfrutando o estoy haciendo uso de cosas que no sé cómo funciona, que no sé cómo funciona. Y eso no me quita el sueño, pero hay cosas que sí me quitan el sueño porque la verdad es que yo digo, ¿cómo, cómo funcionará esto? O ¿cómo este tengo que, no sé, cómo, cómo hago para que esto funcione de otra manera? Y, y, y nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos de muchas maneras a ver cómo hacemos para que me funcione, por ejemplo, mi, mi familia o que me funcione mi matrimonio, o que me funcione mi trabajo, o que me funcione lo que esté haciendo, ¿no? ¿Cómo hago para que me funcione? Mi proyecto, ¿tenés proyectos? ¿Estás haciendo cosas? ¿sí? Bueno, de eso se trata de lo que me está diciendo acá. Dice, ¿le molesta no entender cómo funcionan? ¿O evita usar esos aparatos porque no entiende cómo funcionan? ¿Lo evitamos? No vaya usted, no, no, no, no pregunte, no, no estamos en la escuela acá. ¿Eh? Puede hacer uso de su tiempo, no hay problema. ¿Sí? ¿Le molesta eso? ¿Sí? ¿A vos te molesta? No saber cómo funcionan las cosas. No saber cómo funcionan las cosas cuando se no habla de la materia. A mí me cuesta mucho la tecnología. La tecnología te cuesta. Me ayuda mucho mis hijos con la tecnología. Cuando Claro. Pero también entendí lo que estaba leyendo acá, parte Ahí está el tema, ¿sí? Me lleva a mí a pensar, o por lo menos leer este, estos, eh, estos primeros 14 versículos, de que Dios tiene cosas que yo todavía no las conozco y que evidentemente su plan es mucho más grande que el plan que yo tengo. Y él tiene, es, es, es, es demasiado... Demasiado, demasiada información para mi mente tan chiquita, ¿no? o para mi, mi poco entendimiento lo que va a pasar. ¿sí? Eh, recién acabamos de leer esos, eh, esos versículos y en el video aparece algo que él explica del versículo 4. El, este pastor explica en el versículo 4. Mira, el versículo 4 dice lo siguiente. ¿sí? Dice, según nos escogió en él antes, perdón, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Acá comienza un tema que va a ser un tema sumamente difícil para todo el pueblo eh, cristiano, no solamente para los evangélicos, sino para todo el pueblo cristiano, el tema de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué es controversial? Bueno, él, él tiene una explicación, después te, yo quiero que vos lo, lo veas, pero es controversial esto porque esto nos es como que una bomba nos explota en la cabeza y nos dispara todos los pensamientos. Dios te conoció y me conoció a mí, a vos, te conoció, ¿sí? conoció a Salvador, conoció a cada uno de los que estamos acá, antes de la fundación del mundo. O sea, él dijo, yo voy a crear el mundo... Pero antes de que cree el mundo, ella sabía quiénes iban a nacer, quiénes iban a estar, ella sabía lo que iba a suceder ahora, ella sabía cómo íbamos a salir de esta situación, o no, no sé. Ella sabía. Él sabía mi, mi momento de nacimiento y sabe mi momento de fallecimiento. Ya lo sabe. Dios sabe todo. Y dice que sabiendo todo, me eligió. ¿Sí? Y no es que me eligió, y aquí viene un, un, un tema interesante, no es que me eligió porque dijo, bueno, esto es lo mejorcito. No. Él me eligió porque me eligió. ¿Viste alguna vez un cajón de tomates cuando lo cosechan? ¿Viste que cuando lo cosechan los cosecheros en los cajones, este, o, o en las bateas en realidad, porque no los ponen primero en los cajones, después los ponen en los cajones, ponen todos, ¿no? Y después... Algunos, si quieren, seleccionan y dicen: Bueno, estos van para este, la verdulería, estos van para salsa, y después te venden los cajones para salsa, te venden los cajones para este, el consumo eh, común, para ensaladas y todo lo demás. Bueno, entonces es, es como que nosotros siempre discriminamos todas las cosas, todos discriminamos. La palabra discriminar no es una palabra mala, la, lo que sería malo sería la mala discriminación, pero discriminar, nosotros discriminamos, todos, todos elegimos. ¿No? Sí. discriminamos este, el, el, el momento en que nos levantamos del día porque eh, hoy podemos este, elegir la hora en que nos levantamos o sea, y no es que, que se va a ofender el minuto anterior a que me levanté con el minuto posterior porque es así ahora, cuando yo estoy en, en la elección, en mi elección personal de todo lo que hago yo trato de elegir lo mejor para mí pero cuando Dios me escogió Dios no escogió lo que sería lo mejor sino que escogió a todos a ver si se logra entender esto él dice que él nos este, vio, dice nos escogió en él antes de la fundación del mundo nos escogió, te eligió y miró y dijo este hijo, esta hija mía es mío y yo lo elijo y te eligió y no es que te eligió porque, eh, porque vos este, tenés alguna cualidad particular, te eligió porque a él le pareció que tenía que elegirte. Ahora, el problema no, no pasa solamente por este tema, sino porque después al final vamos a ver que eh, él habla de los escogidos y los predestinados. Y ahí con el tema de la predestinación, los eruditos, los exégetas, los teólogos se han matado y se siguen matando con el tema de la predestinación Hay, si querés investigarlo después y si tenés ganas, hay dos corrientes este, sobre todo esto pasó en el siglo XVII hay dos corrientes que se enfrentaron a muerte es más, hubo guerras por esto ¿eh? o sea, imagínense a, a qué nivel llegó la, la locura de, de, de pelear posturas teológicas que se peleaban ciudades y hasta países una locura ¿Sí? Guerras del cristianismo, este, que hoy nos da vergüenza contarlas, pero fueron así. Fueron guerras que, que surgieron por problemas teológicos, algo que hoy diríamos, no, esto, esto está totalmente mal. Pero bueno, eso sucedió. Y lo que sucedió es lo siguiente, eh, y, y, y ahí tenemos a un tal Calvino. ¿Escucharon hablar de Calvino en la escuela, por ahí? Juan Calvino, ¿no? Algo Bueno. Y Arminio, ¿sí? dos. Uno decía que este, todos éramos predestinados y otro decía que no, que todos este, teníamos el libre albedrío. Entre el libre albedrío y la predestinación se armaron un lío, la libre elección o la predestinación de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que podemos llegar a decir hoy que ya superamos o creemos que haber superado esa, esa batalla dialéctica, esa batalla... Eh, ideológica, viste que la ideología hoy está de bo en boga y que nos peleamos por ideología nos peleamos por ideología política ideología sexual, ideología social nos peleamos por todo hoy ¿no? bueno, la ideología este, este, teológica también estuvo y creo que esa pelea nosotros la subsanamos creo, espero y cómo la subsanamos la subsanamos de esta manera entendiendo de que Dios sí conoce todo lo que vos vas a elegir. Porque por algo Él es omnisciente, ¿o no? ¿Es Dios omnisciente? ¿Dios conoce todo? Entonces sabe lo que va a elegir. Ella sabe lo que yo voy a elegir, ¿o no? Bueno, en eso está lo que sería la predestinación. Pero el libre albedrío es mi capacidad de elegir lo que yo quiero elegir. Una cosa es que Dios conozca lo que yo voy a elegir y otra cosa es que Dios no interviene para que yo elija lo que yo quiero elegir. ¿Se entiende? El libre albedrío es la no intervención de Dios en mi favor de elegir lo que yo quiero. O sea, Dios sabe que voy a meter la pata. Es como si estuviéramos predestinados a tomar nuestras propias decisiones. Es, es, filosóficamente es un debate apasionante. Pero Dios sabe que vos vas a meter, o que yo voy a meter la pata, ¿no? Dios sabe. Pero ¿qué hace Dios? Dice, ¡ay no! No voy a dejar que él meta la pata. No, deja que me meta la pata. Ese es el libre albedrío. ¿Eh? Él no interviene. Claro. ¿Por qué Dios permite, si él lo no fue todo, por qué Dios permite que pasen este tipo de cosas? Porque si Dios no lo permitiera, seríamos todos robots. Claro. Esta es la elección de que nosotros podemos elegir lo que hacemos. ¿Vos que claro, vos imaginate que nuestra vida, toda nuestra vida, se basa en elecciones. ¿Viste la película Matrix? ¿La viste? ¿No? Para mí es fantástica, yo cada tanto la miro, la vuelvo a mirar porque me gusta, pero yo lo veo como eh, el ser humano eligiendo su destino o lo que quiere hacer. ¿Sí? Bueno, nosotros constantemente elegimos esa, esa libre elección, esa libertad de elección, es el precio que Dios decide pagar para que suceda lo que suceda en el mundo. Él deja que el hombre elija, no interviene, salvo que el hombre le pida su intervención. O sea, de la única manera que el ser humano, la persona, cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando de no de género, sino de. Sí, de, sí, sí, sí, de, de la, la persona humana, ¿sí? ¿sí? Si la persona humana le pide a Dios que él intervenga, ahí Dios interviene. Pero si no, Dios nos da el libre albedrío. Y de eso se trata esta discusión que han tenido por años, y Efesios 1 es parte de esta discusión, ¿sí? con otros pasajes bíblicos, y por eso a mí me gustaría sentar esta, eh, este precedente, o esta posición que hoy estamos tratando de eh, lograr entender, de que la predestinación es desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe lo que yo voy a elegir. Ya lo sabe. Pero el libre albedrío es desde el punto de vista mío. Porque yo no sé lo que va a pasar. O vos sabés lo que te va a pasar. Si alguien sabe lo que me va a pasar a mí, este, no sé, le pago lo que, lo que tengo, ¿no? ¿No? No, no querés saber, ¿no? Nadie quiere saber lo que le va a pasar. ¿Eh? Porque si no, uno vive condicionado... A esa decisión, ¿no? Bueno, interesante cómo Dios trabaja con nuestras vidas e interesante lo que está proponiendo aquí. Fíjense, volvamos al pasaje. Sí, Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? En amor, Dios te amó tanto, tanto me amó a mí y te amó a vos, que Él dio a su Hijo para que Él muera y para que ese sacrificio sirva para todos, no para algunos. Por eso hay una, un, un problema con la predestinación Aquellos que se, se basan solamente en esa palabrita y dicen, sí, pero eh, Efesios 1.5 habla de que Dios nos predestinó. No solo que nos escogió, sino que nos predestinó. Sí, es cierto eso, pero no es que Dios nos predestinó como diciendo, este sí, este no, este sí, este no. Sino nos, el, la predestinación es el conocimiento de Dios de mi elección y de mi respuesta a lo que Jesucristo hizo por mí. ¿Se entiende? Es difícil de entender, pero es este complejo y a la vez apasionante saber que Dios preparó para que todo el mundo sea salvo. Su gracia, vuelvo a la gracia, su sacrificio, basta para que todo el mundo... Creo que hoy somos más de mil millones, ¿no? Más de mil creo que somos, ¿no? Y un poco más, no sé, ahora nosotros vamos a hacer un censo este año, pero bueno... No sé qué, qué número seremos, pero más de mil millones de personas pueden ser salvas automáticamente creyendo en Jesucristo. Y alcanza la gracia del Señor. Y alcanza para todos los que bien, vengan después. La gracia del Señor alcanza para todos. No se detiene la gracia del Señor. Alcanzó para antes, alcanza para ahora, alcanzará para el futuro. La gracia del Señor. Por eso cuando Él dice que en amor... Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esta palabra, adopción, tiene que ver con un derecho pleno. ¿Vos sabés que las personas adoptadas tienen los mismos derechos que los hijos físicos? Sí, sí. ¿Sabías eso? Sí, eso es todo. O sea, jurídicamente, uno cuando es adoptado tiene los mismos derechos que uno tiene. Exactamente. ¿Vos? Y escuchen esto, eh, porque esto lo sé de primera mano. Los adoptados pueden tener los derechos de sus padres adoptantes y también los derechos de sus padres naturales. A ver si se entiende, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo, yo quiero que me adopte Bill Gates. Si vamos a pedir a alguien, ¿eh? sigo, sigo con el tema. Claro, porque este muchacho, ¿viste? No tiene, no, no, tiene problema para ir al gallero a comprar, este, y no se fija a ver cuánto el primer precio, último precio, ¿viste? Él compra, ¿no? No tiene problemas. Bueno, entonces, pero si me adopta Bill Gates, cosa totalmente improbable, ¿no? yo tengo los derechos de ser el hijo de él, pero también tengo los derechos de ser el hijo de mi mamá y de mi papá. No renuncio a esos derechos. Eso dice nuestra ley. Nuestra ley dice que los derechos no caducan. Sí, esto dice nuestra ley pública. Y escucha esto porque es maravilloso esto. Cuando Dios te adopta, Dios te adopta y te da todos los derechos legales. Y de la única manera que vos podés salir de esos derechos es renunciándolos. Pero Dios, hasta que no renuncies, no va a dejar de asegurarte que vos sos un hijo, sos una hija de Dios. Con todos los derechos, con toda la herencia, ¿sí?, si te asombra, o si me asombra en mi caso, la herencia que me puede dejar un, una persona multimillonaria, imagínate la herencia de Dios. La herencia de Dios es sublime. Y Dios tiene esa herencia para vos. Esa herencia es tuya. Obviamente que vos decís, pero ¿cuándo la voy a recibir? Y te puedes decir, che, estoy haciendo número, la cuenta del gas está bastante salada, o la de la luz, este, no sé. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? Voy a tener esos derechos. Y el Señor te dice, bástate mi gracia. Y vas a decir, pero Señor, estoy en la tierra. Sí, bueno, tranquilo. Porque somos este, un poco eh, ansiosos. ¿Cuántos sufren de ansiedad? No, los dos más. Somos ansiosos, queremos todo resuelto, ¿no? Y queremos resuelto y resuelto. Y bueno, porque Dios nos adoptó. Y como nos adoptó, nosotros tenemos derechos, ¿sí? Y no importa lo que va a pasar, y no importa lo que voy a sufrir hasta obtener cosas, o lo que aparentemente voy a sufrir, porque por ahí no, ni siquiera estoy sufriendo. Hoy lo veo como un sufrimiento, después lo veo como un proceso. No importa ese proceso. Dios tiene algo mejor para mí. Y viene algo muchísimo mayor. Dice el 6, dice, para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te miró y me miró a mí y me aceptó. No sé si te pasa a vos que te mirás en el espejo y decís, che, mirá todo lo que me falta, ¿no? No no, no, no veo tal Pete ahí refrescándome, ¿no? Veo a alguien que está bastante lejos de ser un, <ríe> un actor de Hollywood, ¿no? ¿Eh? ¿Y ¿Te mirás o no te mirás? ¿Sí? Sí, te oh, levantás. Yo sí, soy el número ¿Sí? Sí. The Voy a triunfar, viste. Bueno, pero hay días que te levantás y bueno. Pero dice que Dios nos hizo aceptos en el... O sea, me miró y me aceptó. No me dijo, che, mirá, te tengo que cambiar esto, viste, te hago chapa y pintura, eh, vamos a hacer un poquito estos retoques. No, Dios me aceptó. Me miró y me aceptó. Me dijo, ¿cómo estás te quiero. Como estás, te quiero. Y dice, en quien, el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, Dios me perdona. A veces yo no me perdono. Viste cuando metes la pata, ¿te pasó o no te pasó? A mí me pasa, ¿no? Y cuando meto la pata sobre algo que digo, bueno, esto ya lo tengo superado, y meto la pata de nuevo, yo no que es otra vez dice lo mismo, claro, y ahí te agarra la bronca y decís, pero por qué, por qué metí la pata otra vez, bueno, Dios me perdona no conforme a mi manera de ver las cosas, sino a su manera de ver, nosotros estamos viendo acá, Pablo está dándonos las dos visiones, nos está mostrando el punto de vista de Dios y me está mostrando lo que yo estoy viendo acá, o sea, es como que está con un dron este, celestial y se puso vista al ladito de Dios y me está mostrando la película de parte de Dios de cómo ve las cosas y me, y me está también mostrando cómo yo las veo. ¿sí? Entonces, eh, esto es como que... Eh, yo por ahí no, no termino de entender, no termino de entender lo que está pasando, pero Dios lo está entendiendo y me basta con eso. Entonces dice, mira, el 8... ¿cuántos quieren lo que dice el 8 aquí? y, y, y fíjate si lo puedes recibir para vos en, en tu vida esta, no, esta noche dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿cuántos dicen yo quiero toda la sabiduría y toda la in inteligencia? ¿cuántos dicen? las dos manos estoy levantando y si, los pies también ¿no? yo quiero toda la sabiduría y toda la in inteligencia decía eh, un una persona decía, si vos tenés la inteligencia suficiente para hacer un producto que te compren los chinos, te haces multimillonario. pues sí, sí, claro, porque por más que te vaya mal, un millón de productos vas a vender. Son mil millones, más de mil millones. ¿Sí? Y uno dice, ay, señor, dame la inteligencia. Pero Dios te quiere dar más inteligencia, no solamente para que te hagas rico. Él te quiere dar inteligencia para que seas sea sabio para que tengas este, las mejores decisiones. Y dice el 9, dándonos a conocer el, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí habla del misterio. Y ahí nos lleva a Deuteronomio 29-29. Y Deuteronomio 29-29 te anima que lo leas. Fíjate si lo tenés por ahí en tu Biblia. Yo lo voy a estar leyendo acá. Deuteronomio 29-29. Y ya voy a ir terminando porque se me hizo tarde sí. tratamos de que sea una horita nomás porque si no aburrimos a la gente y después se duerme se la gente y dice, ¿no? Deuteronomio 29, 29. ¿Lo tenés por ahí? ¿Sí? ¿Lo tenés? ¿Alguno se anima a leerlo? ¿Sí? Es interesante este versículo, porque va a ser hincapié, por eso después te digo, miralo al videíto, va a ser hincapié en este versículo y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay cosas que Dios no las va a revelar. Hay cosas que Dios las va, la va a tener siempre este, en carpetas ocultas. Y vos vas a entrar a la computadora del cielo, pero no vas a poder acceder. Viste cuando entras a una computadora de entraña y decís, uy, a esta carpeta no puedo acceder. Y le querés poner la clave y no, no accedes. Bueno, hay cosas secretas que pertenecen solo a Jehová nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. O sea, el Señor dice, yo te voy a revelar para que lo que te voy a revelar te alcance para vos, pero no solamente para vos que alcance para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para que vos puedas ser bendecido, para que vos seas sabio, para que vos seas inteligente. Yo quiero esto para mí, yo quiero esto. Entonces, voy a tener que permitir que Dios, que Dios, tu misericordia, no me revele algunas cosas, porque Dios no la va a querer revelar, porque hay cosas que son en Él secretas. Ahí dice Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. Y él habla de lo que este, sigue. ¿eh? Bueno, yo te voy a proponer lo siguiente. A mí ya se me está terminando el tiempo, ya son más de las nueve. Y yo quiero eh, respetar a todos aquellos que me dicen, bueno, una horita está bien, después nos pasamos. Pero yo te quiero proponer lo siguiente. Este, esta primera parte es muy rica y me gustaría que nosotros la profundicemos un poquito. ¿Te parece que estos versículos que quedan lo podamos abordar la semana que viene? Y vos en tu casa andá mirando a ver cómo podés responder las, las preguntas, las consignas del PDF, a ver si entendés. Y vamos a dejar abierto el, el, el, el grupo de WhatsApp para que el que quiera preguntar o el que, no tenga, el que tenga alguna duda que lo pueda hacer. Si yo no puedo responderles rápido, no se ofendan, no es que no les puedo responder porque no quiero responderles, a veces estoy haciendo otras cosas, yo estoy trabajando también, estoy en escuelas, pero en el momento en que pueda responder, se los voy a responder. Y si alguno puede responder, me encantaría porque los debates son riquísimos. Lo que nosotros podemos aportar es como una gran ensalada que cuanto más ingredientes tiene, más rica se pone. ¿Sí? Entonces, todo lo que podamos este, eh, aportar está buenísimo. ¿Eh? Así yo te dejo un poquito con esta, con esta eh, inquietud para que podamos llegar hasta el versículo 14 y la semana que viene ponemos en, en, en escena lo que hemos este, eh, dialogado. Lee eh, la Biblia, obviamente, primeramente lee la Biblia. Te diría que si podés, si está en tu posibilidad, que hagas tres tipos de lectura. La primera lee toda, eh, toda la carta de los Efesios, léela toda, los seis capítulos, léela toda. ¿sí? Te va a llevar 12 minutos, 13 minutos, te va a llevar leer toda, ¿sí? Hace una. Hace una segunda lectura, de nuevo, léela toda y después hace una, una lectura un poquito más detallada, tratando de entender. Pero que, que hagas como una, ¿viste? como una primera pasada, una segunda pasada y la tercera recién te pongas a detenerte en los versículos. O sea, que leas todo, que leas toda la, la, la consecuencia de todos los versículos. Para que tengas un, primero un panorama general de lo que dice la, la carta y después este, vamos a lo, a lo particular, ¿sí? Si sí, podés hacerlo. Y después abocate a estos 14 primeros versículos de este primer capítulo para que podamos tener un poquito más de eh, profundidad. ¿Les parece? ¿Les gusta? Sí, sí. ¿Les interesa o les pareció algo un tanto...? Sí, sí. ¿Les pareció muy difícil o no? ¿No? ¿No está? ¿Cómo, cómo te, pasó, te pasó a vos, Salvador? No, no hay opinión. Bueno, por ahora no hay opinión. Unas, unas manos levantadas así como diciendo, ¡upa! <ríe> bueno, le, o, eh, oramos, ¿sí? Oramos y decimos al Señor que nos ayude. Señor, gracias por esta noche. Gracias por esta carta, que es una carta que nos va a fortalecer en la fe, Señor. Pero no solamente eh, vamos a tener un conocimiento teórico, sino que vos estás queriendo mostrarnos, Señor. Y yo sé que en estos primeros versículos que estuvimos eh, tocando el día de hoy, rescatamos algunas cosas, Señor. Rescatamos que nos amás, rescatamos que nos elegís, rescatamos que eh, nos predestinas a tu gloria, nos predestinas a la santidad. Y Señor, con cada uno de nosotros tenés propósitos Hermoso Señor Somos tus hijos Nos adoptaste para que tengamos Todos los derechos en ti Señor Todos, todos Y Señor nos amaste Y, y nos das esa posibilidad de, de conocerte aún fundamente Señor Gracias Gracias Aún gracias por las cosas que Jamás vamos a entender Señor Porque hay cosas que solamente las Dejas para vos y te agradezco, Señor, porque aún en esa decisión de, de que no sepamos estas cosas, tú haces se revela para que ninguno de nosotros tenga más de lo que pueda, de lo que pueda interpretar, Señor. Gracias. Gracias porque nos abrazás. Gracias por todos los que están tomando este curso y gracias por aquellos que lo están haciendo también de manera virtual, los bendecimos. Te pedimos que nos ayudes y que tu presencia nos esté... Dando esa paz que necesitamos, esa gracia que necesitamos, esa sabiduría y esa inteligencia. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias por estar. Y bueno, eh, esperamos que esto sea de bendición para todos. Espero ya la semana que viene tener un poquito más aceitado la, la, la página esta y que funcione mejor. ¿sí? Bueno, que el Señor les bendiga. ¿sí? Cierro la transmisión. Hasta luego, Angeluz, Vero, María Laura, Mónica, Ketty. ¿eh? Gracias. Bendiciones.